del territorio, una reivindicación que no solo queremos la ley... ...sino que vengan a explicárnosla porque es importante para todas las empresas... ...para todas las eh, gestorías, para toda la gente de, de la comarca de Molina... ...es importante esa ley, es una ley que, que da igualdad... ...y oportunidades... ...a un territorio que, es, que estamos como estamos. Bueno pues... Eh, ...es vivir en una región... Eh, ...Castilla-La Mancha... ...que es pionera con una ley... Eh, ...frente a la despoblación que en definitiva es una ley transversal, implica todas y cada una de las consejerías del Gobierno, que es un claro compromiso con las personas que viven en las zonas más afectadas con la, por la despoblación, garantizando eh, la igualdad de oportunidades y de servicios a todos los, los ciudadanos independientemente del lugar donde se viva. Y que trae una novedad muy especial y es la fiscalidad diferenciada, es decir, un conjunto, un paquete de medidas eh, fiscales atractivas y ambiciosas que los ciudadanos están ahora mismo pudiendo comprobar cuando hacen la declaración de la renta va a afectar a más de 90.000 declaraciones de la renta y se podrán deducir por el simple hecho de tener estancia efectiva de vivir en estas zonas afectadas por la despoblación de una deducción de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF y si se han realizado gastos ...por eh, inversión en la compra o en la rehabilitación de la primera vivienda... ...también se podrán deducir hasta el 15%. En definitiva, es una ley que eh, viene a blindar eh, derechos a los ciudadanos del medio rural... ...y que sienta las bases para eh, unos entornos rurales atractivos... ...para vivir, para invertir y para eh, emprender en, en el medio rural".